Tenemos este primer ejemplo que dice hallar el volumen específico del vapor del etano a una presión de 1500 kilopascal y a una temperatura de 323.15 Kelvin. Utilizando la ecuación de Penn Robinson. Nos dan la presión crítica, vamos a ver acá lo siguiente, la presión crítica, nos dan la temperatura crítica, el factor acéntrico y el peso molecular del etano. No olviden que estamos hablando del etano. Entonces vamos a trabajar todo referente a este compuesto. Importante, recuerden que la ecuación de Penn-Robinson se utiliza muy bien para la parte de hidrocarburos. Y también idea muy bien toda la parte de fase líquido y vapor. Aunque la parte de volúmenes líquidos son muy, muy aplicables en la ecuación de Penn-Robinson. Vamos a trabajar entonces con esta ecuación de estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para desarrollar esta ecuación de estado... Lo ideal es trabajar siempre con una ecuación de factor de compresibilidad. O sea, que vamos a llevar esta ecuación a una ecuación de factor de compresibilidad. ¿Y cómo se convierte esta ecuación? Entonces, se nos va a convertir en lo siguiente: Entonces, vamos a llamar a z, vamos a decir z cubo, menos 1, vamos a organizar bien esta ecuación, menos 1 menos b, son, es una constante por z cuadrado más a menos 2b menos 3b al cuadrado que multiplica a z menos ab menos b cuadrado menos 3b cuadrado y todo esto vamos a decir que es igual a 0 importante aquí entonces esta ecuación de estado es muy utilizable si la trabajamos con el factor de compresibilidad, entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el factor de compresibilidad, vamos a hallar luego el volumen específico que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué son todas estas constantes A, B, para desarrollar este tipo de ecuación? Estas ecuaciones vienen dadas por una serie de variables, vamos a ir definiendo cada una de ellas. Vamos a poner una variable, ponemos acá la primera, vamos a llamarla variable m, va a ser igual a 0,37464 más 1,542264W, que es el factor acéntrico, menos 0,26992, vamos acá, 992W cuadrado. Aquí ya tenemos esa constante M. Y esta constante M me permite hallar el famoso alfa, que es igual a 1 más M, que multiplica a 1 menos la temperatura reducida a la 0,5. Y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora, con esta constante, entonces vamos como una especie de orden. Importante, estas ecuaciones que estamos viendo aquí, anoten las genios para que la tengan allí a la mano. Entonces... Tenemos esta primera, vamos como en este orden, luego la segunda. Ahora pasamos a la tercera. ¿Cuál va a ser? Vamos a hablar de una constante A. Y esa constante A que es igual a 0,4572 R cuadrado, que es la constante de los gases ideales, TC cuadrado, todo esto dividido la presión crítica. Y de igual forma podemos calcular B. Y vea que va a ser igual a 0,07780R que multiplica a la temperatura crítica y todo esto lo vamos a dividir por la presión crítica. Espero que estén anotando todas estas variables ya que son importantes a la hora de desarrollar todo lo que tiene que ver con la ecuación de Penn-Robinson. Ahora, teniendo A y B... Ahora sí vamos a hallar las constantes A y B, vamos a poner las constantes con otro colorcito, digamos A mayúscula y B mayúscula. ¿A qué va a ser igual A? A va a ser igual, ya tenemos la A, entonces va a ser A por alfa por la presión y todo esto lo vamos a dividir por R cuadrado por T cuadrado. Ahora, la constante B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a B que multiplica a la presión dividido R por la temperatura. Entonces, miren la gran diferencia. Aquí no tenemos temperatura crítica, mientras que las constantes A minúscula y B minúscula sí. Entonces, es importante a la hora de ir desarrollando estas variables A y B, que son las que definen esta ecuación... Ir desarrollando primeramente las anteriores, a paso a paso. Esto nos permite que los cálculos queden lo más seguros posible. O sea, que los datos que van a ingresar estén bien correlacionados. Entonces vamos en este orden. ¿Esta ecuación cómo la vamos a desarrollar? Pues la vamos a desarrollar utilizando un programita de Excel para que podamos resolver esta ecuación cúbica. Entonces vamos a desarrollar la ecuación cúbica y vamos a trabajar con un Z, recuerden que el Z es el factor de compresibilidad, y vamos a trabajar con un Z, supuesto que va a ser 1. Diciendo que Z es igual a 1, porque vamos a tomar como un gas ideal, entonces vamos a trabajar con ese Z. Ahora, ¿qué unidades tenemos acá en el ejercicio? Entonces tenemos que hacer unos pequeños cambios. Tenemos 1500 kilopascal, Vamos a trabajar, como la presión crítica está en megapascal, pues trabajemos también en megapascal. Entonces, 1500 kilopascal, ponemos acá, la temperatura de 1500 kilopascal es lo mismo si lo dividimos por 1000, o sea, es decir, 1000 kilopascal equivalen a qué? A un megapascal. Se cancelan kilopascal y nos va a quedar... 1,5 megapascal. ¿Y esto por qué? Porque cuando calculemos la temperatura reducida, no olviden que el TR es igual a T sobre T crítico. Entonces va a ser mucho más sencillo cuando lo reemplacemos para que las unidades sean consistentes. Solamente vamos a cambiar este valor. Entonces va a ser T igual a 1,5. Y el R lo vamos a trabajar, si estamos hablando de megapascal, vamos a trabajar en megapascal. Va a ser, 0,008314 megapascal por metro cúbico kilomol kelvin, estas son las unidades que vamos a trabajar para la constante R. Ahora sí, vamos al programa para desarrollar esta ecuación cúbica que está aquí. entonces No olviden Pueden pausar el video para que tengan anotada cada una de estas variables. Esto les permite desarrollar de una forma más confiable el ejercicio. Esta ecuación se utiliza mucho, entonces es importante que la tengan allá a la mano. Entonces vamos a desarrollar en la parte que tiene que ver con eh, el Excel. Veamos. Quiero recordarles que vamos a desarrollar la ecuación de Penn Robinson en un programita, el cual lo pueden encontrar en la parte baja del video. Para de esta forma poderme seguir a la hora de que vayamos desarrollando cada uno de los cálculos. Es muy importante que tengan en cuenta que es muy utilizada esta ecuación de Penn Robinson. Y los invito, si no han visto los videos anteriores de ecuaciones como la ecuación virial, la ecuación de Redding-Wohn, la ecuación de Varder-Waltz, que vayan y miren los videos anteriores. Allí también van a encontrar los enlaces para el desarrollo de las demás ecuaciones de estado. Ahora sí... Vamos a desarrollar entonces esa ecuación, veamos. Tenemos lo siguiente, tenemos acá unas constantes de Penn-Robinson y acá similar a como lo hemos venido haciendo, tenemos la constante que va aquí para A, B sería 1 e, menos B, C sería todo lo que está acá en paréntesis y D lo que está acá. Cuando lo vimos en Reddit World, trabajamos con volumen específico. Ahora vamos a trabajar con el factor de compresibilidad. Esa es la, la variación que hay. En la primera ecuación que vimos antes, trabajamos con volúmenes y ahora vamos a trabajar con factor de compresibilidad. Ahora comencemos analizando aquí. Vamos a ingresar los datos que están acá. Y aquí podemos ver las ecuaciones de la variable m, alfa y todos los valores que necesitemos de acá. Entonces vamos a ir analizando esto. Vamos a ir agregando los valores, tenemos acá 1,5, como la presión, no olviden que estamos trabajando en megapascal, la temperatura sería 323,15, el R, no olvidemos que estamos trabajando en megapascal, metro cúbico, eh, acá sería kilomol kelvin, no olviden, vamos a poner acá kilomol kelvin, y esto equivale a 0,008314, la presión crítica es 4,48 megapascal. La temperatura crítica, ¿cuánto equivale? No olviden que la temperatura crítica equivale a 4, uh, perdón, corrijamos acá, a 305.5 Kelvin. El factor acéntrico, ¿cuánto equivale? El factor acéntrico equivale a, en este caso sería 0.098. Y miren qué pasó, apenas agregué el factor acéntrico, miren que la constante m varía. ¿Por qué? Porque ya tiene en cuenta el factor acéntrico. Entonces, cada una de estas variables corresponden a todos los pasos que estaban allí. Acá tenemos el m, el alfa, el a, el b, y aquí las constantes que nos interesan, que son a y b. A y b, esas constantes son las que se utilizan para la ecuación cúbica. Ahora, ¿qué nos está faltando? El valor supuesto de compresibilidad, no olviden que vamos a trabajar con un valor de z igual a 1. Y esta, pues esta sería nuestra ecuación cúbica. No olviden que qué sería esta constante. Acá tendríamos 1 menos b, c sería esto que está acá, d sería esta partecita que está acá, y por último la ecuación cúbica, que pues, sería z al cubo, menos este valor por z2, más este por z, menos este término d que tenemos acá. De esta manera, para, pueden correlacionar muy bien la ecuación del factor de compresibilidad de Penn Robinson. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver esto. Entonces, vamos a irnos a datos, como lo hemos hecho anteriormente. Nos vamos a buscar objetivo. Voy a ponerme por acá. Ponemos acá buscar objetivo. Y vamos a hacer lo siguiente: ¿Qué celda vamos a definir? Vamos a definir esta celda que está acá. ¿Y con qué valor? Pues no olvidemos que toda esta ecuación cúbica debe ser igual a 0. ¿Cambiando qué celda? Pues vamos a ir variando todo lo que tenga que ver con el factor de compresibilidad y le vamos a dar a aceptar. Él empieza a hacer su resolución y nos va a dar este Z. O sea que este valor que nos dio acá, 0,8842... Ese es el factor de compresibilidad con el cual debemos trabajar para el etano. Y con este Z vamos a desarrollar lo que, tiene que ser, lo que tiene que ver con el volumen específico. Muy importante, la próxima semana que vamos a dar por cerrado el curso de termodinámica 2, vamos a desarrollar esta ecuación cúbica que ustedes ven acá, pero utilizando un método muy importante que es el método de Newton-Raphson. Vamos a aprender a resolver esto. Pues ya no lo vamos a hacer de esta manera con lo que tiene el Excel, que maneja esta solución de ecuaciones, sino que lo vamos a hacer a través de un método matemático que es muy aplicable a la hora de desarrollar esto. Entonces vamos a tenerlo muy en cuenta para que lo veamos la próxima semana. Y con esto haríamos por concluido el curso de termodinámica. Ahora, teniendo en cuenta esto, voy a coger este Z que está acá y voy a reemplazarlo entonces en la ecuación que tenemos. Vamos entonces a nuestra ecuación. Sabemos que Z equivale a 0,8842. ¿Y cuál es la ecuación del gas ideal? Recuerden que era PB igual a ZRT. Volumen específico va a ser ZRT sobre la presión. Pero no olviden que como estamos trabajando con volumen específico, esto debe ser multiplicado por el peso molecular, para que las unidades nos queden en metro cúbico por kilogramo. Entonces vamos a poner los valores, ya sabemos que esto es 0,8842, el R sabemos que es 0,008314 kilopascal por metro cúbico kilomol, Kelvin, por la temperatura que nos dio 323,15 Kelvin, y lo vamos a dividir por la presión. ¿Qué presión tiene esto? No, re, no olviden que la presión del ejercicio equivale a cuánto, equivale a, eh, por acá? Equivale a 1500 kilopascal, que era 1,5 mega, megapascal, eh, corrijamos acá, esto no es kilo, sino megapascal. Y acá también tienen que ser en megapescal, las unidades deben coincidir. Y ya teniendo esto, nos falta el peso molecular. ¿Y cuánto equivale el peso molecular? No olviden que nos lo dan que equivale a eso equivale a 46,07 kilogramo por kilomol. Y se cancelarían las unidades de kilomol con kilomol, quedando metro cúbico por kilogramo y todas las demás unidades también se cancelarían, megapascal con megapascal, y kelvin con kelvin. Efectuamos la operación, y esto nos va a dar lo siguiente, entonces multiplicamos todo lo de arriba, y dividimos por lo de abajo, entonces tenemos que esto daría 0,8842, por 0,08314, por 323.15, dividido, 1.5, y volvemos a dividir, por 46.07. Esto nos da un volumen de 0,0343 metros cúbicos por kilogramo. Este es el volumen específico que nos pide el ejercicio. Aquí hemos encontrado ya el volumen específico correspondiente. Entonces con esto podemos dar por concluido... Este ejercicio muy importante. Si tienen alguna duda, no duden que pueden pausar el video, e ir revisando paso a paso para que no se pierdan y corroboren cada uno de los datos. Así que con esto concluimos esta siguiente parte que corresponde a ecuaciones de estado y nos veremos en la próxima semana para ya cerrar nuestro curso de termodinámica. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Si te gustó mi video, no olvides de darle